¿Queréis tener una skin como esta o incluso una personalizada? Sin embargo en servidores no premium los premium lo tienen fácil Los no premium deben esforzarse un poco más Yo les voy a enseñar un método para tener skin fácil y rápido Y aparte puedes colocar la que tú descargaste Algo así como si tuvieras una cuenta premium Sin nada más que decir comenzamos me gusta meter mucho relleno al vídeo así que directamente vamos a ir al vídeo eh, como dije ahí algo raro pero no pasa nada continuamos bueno chicos hoy voy a traer la versión para pc también hay una versión para minecraft Pay, o sea minecraft de smartphone de celulares y lo primero que deben hacer para tener su skin es entrar a la página que les voy a dejar en la descripción y descargar tele o sea que le dan que este botoncito y se comenzaría a descargar no todavía no hay que seleccionar windows claramente automáticamente tu Windows. Vale, muy bien. Una vez de descargado, una vez se haya descargado aquí abajo, para los de PC claramente, lo van a abrir y luego lo ejecutan, vale. Y bueno, les va a salir esto para instalarlo. La instalación le van a dar Continuar. Van a aceptar los términos. Eh, mm, bueno, no importa. Se me va a poner esto azul. What the fuck. No me esperaba eso. Le van a dar continúe o sea para que se instale y tal bueno eso sería todo y les va a salir dos opciones vale una para abrir el launcher de una o sea yo lo voy a desactivar porque me... o bueno si sí, lo voy a abrir y una para crear un acceso directo al escritorio y bueno le dan continúe y bueno chicos una vez hecho eso ya tendríamos el launcher pero ahora lo que viene ahora viene lo chido chicos es como colocar la skin acá hay varias opciones y ustedes van a darle a instale piel o oh, que sería en inglés. ¿Para qué? Para que sepan más o menos lo que tienen que hacer. Primero es este abrir la cuenta, claramente. Vale, voy a colocar como login yo Muy bien. Y vamos a colocar nuestra contraseña. Y van a darle aquí donde. Y se no soy un robot, claramente ya. Ya saltémonos esto. Yo sé que ustedes saben que ustedes no son unos robots, pero carajo. Y van a darle a registrar. En inglés, bro. ¿no? You can speak English, openenglish.com Las en vivo las 24 horas al día. Y bueno chicos, ya una vez creado la cuenta, la pinche cuenta de verga, ya tenemos todo lo que vendría siendo las skins y eso. O sea, ahora, ahora viene lo chido, es colocar su skin. En mi caso yo tengo una en el escritorio, que es la que vieron en el video anterior. Voy a colocar la que tenía en el video anterior. Ojo incluso vamos a colocar una que está chida. Para presumir nuestra skin hermosa De hecho se la robé a alguien Y nadie, y nadie se dio cuenta así que Y la skin Bueno si sí la encuentro No vamos a elegir la, la de negro Porque la, mi skin de blanco De vestido de blanco no está Y bueno aquí está mi skin uh, Así sería yo más o menos en persona Aunque okay. acá sé como No tiene 3D, esto está en 2D vale Tienen que colocar la cuenta en el launcher No van a iniciar con cuenta de Moyan O sea no son cuenta premium por, pero acá de hecho pueden comprar ya la premium y vamos a darle a añadir, en este caso yo tengo una acaba de crear una cuenta llamada YoSats con doble X y el, si tienen desactivada la casilla la activan y ya guardar nombre de usuario listo ya tendríamos la cuenta de YoSats por cierto chicos algo extra es que tú puedes colocar una skin del catálogo que te la dan por el momento en este caso no voy a poner la de YoSats, voy a poner en el catálogo para comprobar eso ahí está Ahora sí, pasemos por la review. Tú, amigo, mira cómo se me ve la skin en multiplayer. Ahora vamos a comprobarlo en un jugador. que Esqui... y también como pueden ver se me ve en un jugador. Os cuento que cuando entré a la partida me encontré un lobo, chicos, y el lobo estaba mirándome feo. Pero al final no era que me estaba mirando feo a mí, ¿vale? Me... Uy, ¿qué pasó ahí? Me estaba mirando, estaba mirando feo a un conejo. Y bueno, correteo al conejo y intentó escapar, pero resulta que al final se murió. Y no entendí por qué aparecí en este mundo. Me salió loco correteando un conejo. Al final de todo, F por el conejo. Y que si crees que el conejo descansa en paz. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. No olvides suscribirse, comentar. Adiós.